Saludos, soy Israel Manguera y en esta hora les vengo a resolver la pequeña consulta que se ha hecho y es Cómo hacer para ir dictando cada celda de una columna de continuo sin parar Entonces esto es sencillo, vamos a resolverlo, vamos a abrir Excel Y como ya les he mostrado, lo único que vamos a hacer es presionar la tecla Windows más la tecla H Para que se active el micrófono en Excel, listo entonces vamos a hacerlo. 2005. Perdón que edité mal por decir 2005. Dije 2000. Eh, se me trabó un poco ahí. Se me pegó un poco la lengua. Listo. Vamos a hacerlo nuevamente. 2005. Nueva línea. 2008. Nueva línea. 2009. Nueva línea. 2010 nueva línea 2004 nueva línea así las cosas nueva línea entonces como pueden ver funciona a la perfección listo lo único que vamos a decir es nueva línea de tal forma vocalizando bien para que el micrófono para que el reconocimiento de voz nos entienda y haga tal cual lo que le estamos eh,